12 de octubre. ¿Qué se celebra? En este video lo que te proponemos son tres formas distintas de pensar esa fecha. ¡Vamos allá! Acción Una en donde la hispanidad aparezca más presente con una canción para flauta de origen español una segunda para aquellos que quieren la reivindicación aborigen, una canción, flauto también, de origen americano, sencillas ambas. Y una tercera, humorística, eh, son los Hermanos Pinzones, un supuesto, una supuesta e inverosímil eh, venida pícara, picaresca de las embarcaciones que vino Cristóbal Colón, América, de origen del Negro Fontoa en paz descanse y te la presentamos aquí para tocar en la flauta